La mayoría de gente pensamos con palabras que llenan nuestra cabeza casi continuamente. También hay gente que no entiende ni usa las palabras. Gente con discapacidades graves que se expresan con su cuerpo, la mirada, los silencios, actitudes, con gestos. Son personas. No. Son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 Quienes no piensan con palabras ni conceptos abstractos, llevan de ser el mindfulness, lo llevan ahí tatuados. Viven intensamente, el aquí y el ahora. Viven, seguramente, muy en el presente. Por un lado, los aquí y ahora están llenos de decisiones que apenas pensamos, pero hacen que nuestra vida sea la nuestra, con nuestro estilo. Tengamos el que tengamos. Por ejemplo, ¿me levanto ya o gasto pereza en la cama? ¿Pongo la chaqueta por la derecha o empiezo por la izquierda? ¿Y la ducha por los pies o empiezo por la cabeza? ¿Voy por este lado o por el otro de la calle? ¿Mirando al suelo o a los ojos de la gente? ¿A qué ritmo como como son mis bocados si bebo agua ahora o cuando haya acabado? Parecen pequeñas, no parecen decisiones Pero prueba a que alguien te las robe y entenderá mis reflexiones cuando las decisiones no se expresan con palabras, sino con gestos, actitudes, miradas, corren mayor riesgo de ser silenciadas. Todo depende. ¿Qué, ¿De qué depende? Pues de según cómo se escuche, todo depende. He visto a gente tocar su cuerpo, sus genitales, expresando: Quiero disfrutar de mi intimidad erótica. Y lo que se ha entendido es, qué nerviosismo tengo, necesito una pastilla que me calme o una ropa con cremallera que no me deje tocarme. Y es que escucha, la clave está en la escucha, escucha, en escuchar cuando no hay palabras, para observar sabiendo qué maneras de comunicarse hay muchas. Menos prisas, más rutinas para poder anticipar y siempre que se pueda decidir, respetar la oportunidad. Que es más fácil elegir entre dos gestos con la mirada que elegir entre diez que alguien metió en el armario como le dio la gana. Pero quizás lo más importante es ir por este al lado y no arriba es acompañar y no ir de salvar vidas. Porque no es lo mismo si digo yo he luchado a no sé quién que decir le he echado una mano para que se luche él. Mira a ver cómo lo dices para saber cómo lo haces. Porque si la cara es el espejo del alma la actitud se refleja en cómo usas las palabras. Y por otro lado, hay decisiones que son más complejas, que necesitan respuestas como muy concretas. Y si no nos paramos, podría parecer que las tomamos por ellas. De nuevo, escucha, la clave está en la lucha. Yo no le ducho, le apoyo para que lo haga. Yo no decido, le apoyo para que decida, pensando en sus intereses, su carácter, en su estilo de vida. Por eso, quienes mejor les pueden apoyar son quienes les conocen de verdad. De todas maneras, es muy fácil hablar mucho Lilili, li, li, luego Lalala. La, la. Estos son solo pensamientos que me atrevo a compartir porque a mí me habéis invitado para poder estar ahí. Eh, no es que sean verdades ni que os quiera convencer de lo mío, solo os cuento de lo que estoy convencido. A mí me ayuda a pararme a pensar, y ahora me siento más comprometido para que mis apoyos sean activos. Así que os invito a cantar, uniros por ellas, para llevarnos el compromiso eh, de que el poder de todas y de todos sea el poder de vivir. Hay mucho por aprender de cómo acompañar a tomar decisiones.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 La clave es escuchar, mucho por aprender de cómo acompañar, acepto con respeto. La clave es escuchar, mucho por aprender de cómo acompañar, Respeto con respeto. La clave es escuchar, venga a con nosotros, que es la última. ¿Cuál es la clave? La clave, la clave es escuchar. ¿Qué tal? ha sido un poco tío, es que no escuchas.